Los limpia parabrisas hacen swish, swish swish Swish, swish swish, swish, wish Los limpia parabrisas hacen swish, swish, swish Por toda la ciudad El bombero del camión hace shh, shh, shh El bombero del camión hace shh, shh, shh Por toda la ciudad ¡Suscríbete Ranas moteadas. Cinco ranas moteadas sentadas.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 Banda, banda, banda Te beso en la frente ¿Eso te ayudó? ¡Sí, papá! te ayudó Estoy mejor, gracias mamá. <risa> <risa> A revisarlos. Bu bu, ahora no lloran. es súper genial ya estamos todos limpios nos tachemos muy bien le doy jabón a Abby que se lave los pies a lavar no dejes de tallar a lavar después hay que enjuagar a lavar ya sabes qué decir bañarse es genial tú sabes que es así <risa> ya estás limpio bebé ¡Ay, no! oye papá ¿qué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 ¿Puedo comer un...? ¡No! ¡No, no, no! ¿Podemos comer espinacas? Dumpling, hijo John, con pantalones sucios se acostó. Se quitó un zapato y el otro no. Dil, dil dumpling, hijo John. Pantalones sucios, se acostó, se quitó un zapato y el otro no, Dil, Dil, Dumpling, hijo John.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 Hicori di 3 papas, 4, 5 papas, 6 papas, 7 papas más siete papas más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 Acuéstate, aprende a flotar Como un barco lo harás ¡Bien! ¡Lo haces genial! Y ¡Sí! Nada, nada No debes respirar Bajo el agua Cuando subas podrás Las piernas moverás Bien estiradas y agitar ¡Muy bien! Mejorarás ¡Oh, guau! Wow. muévelos Mueve, Los brazos moverás Adelante y hacia atrás ¡Niños! ¿Son nadadores ya? Sí. Nada, nada bajo, bajo el agua estás ¡Felicidades! Uh -huh. ¡Lo hiciste genial! ¡Felicidades! Lo hiciste genial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 si sí, sí, deja de esconderse sí sí deja de esconderse a tomar el té Mi encuentra tarta y bollos mi quien encuentra tarta y bollos mi encuentra tarta y bollos a tomar el té avisa que el hervidor avisa que el hervidor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 se queda solo, el queso se queda solo, ay oh en el el queso se queda solo. Yankee Doodle.